otra Vamos. pero tú. llegamos! ¡Ya llegamos! llegamos dos tres! ¡Uh! Que dibujé yo y que la adivinó Malena es de sorpresa. No, no, no, no. Así como la ven. Soy no, Picasso, chicos. ¿La salada la fruta. De, de fruta de Milena? Picasso. Rápido. Estamos Papá. comiendo un pollín y un abrazo. No para dios, no. no. no. Ah, ¡Vamos en ir Sí, es <laughs> verdad. Y ahora quiero ir al centro comercial Pues una varita oh. para todos tus regalitos Para eso, Regalitos por... que me dieron sí. con mucho amor Oigan, ah, ah, ah. <risa> <risa> yo creo que a mí el sol me odia, ¿saben? Porque de verdad estuve acostada así en el sol y no me quemé <risa> O sea, ¿cómo es esto? De verdad estuve todo el día así acostada en el sol Y no estoy quemada, no veo les que me metí al agua, al Mars y, y... en una de esas Yo quería salir así de repente paz Que me saca <risa> Pero me sacó de una fea manera O sea, me tiró Me revolvió así ay aparte subí una foto y ponen que es pantalla verde Que eso es fake, eso es Photoshop Chicos, me saqué la foto de verdad O sea, no es Photoshop Ahora en el siguiente historia les voy a dejar una foto Que de verdad, os que no edite No me saqué Photoshop de verdad ¿Se imaginan qué triste? La chica no podía salir de vacaciones Y usaba Photoshop para ponerse en la playa Debería usar Photoshop para decir que ya fui a Japón y a China, ¿no? Jo, buena idea ¿eh? Ah, qué tristeza la mía Vean, estábamos en el shopping, bueno, ya nos sacaron realmente. Y estuvimos en una tienda como es que es de juegos y todo eso. Y acá hago una tarjeta que recargas y todo eso. Bueno, estuve en un jueguito de esos de la pincita que agarras peluches. Y vean, está enfermito, pero ahí tiene... Bueno, el chiste es que aquí tengo cuatro peluches y... La pincita esa que agarra los peluches agarró cuatro en una partida, o sea, ni siquiera jugué cuatro partidas se Fue en una partida que agarró los cuatro peluches y en serio estoy muy emocionada porque no nunca me había pasado Les voy a enseñar el video súper contenta porque nunca me había pasado esto de, de agarrar cuatro peluches en una partida, en una maquinita de peluches O sea, ¡ay! tengo el video, tengo la prueba, así que ¿están listos para ver la prueba o, o no? Amigos, ¿cómo están? Son la una y media, aquí seguimos trabajando por algo que se viene muy muy muy lindo. Ahora le voy a presentar dos personitas. Ahí está Martín y Facu. Mi amor, ¿por qué te reís? ¿Por qué estás hecho un mago, amor? No estoy hecho un mago. A ver si se ve el look. ¿Mi amor, mago? No soy un mago. <risa> soy un mago. También, bueno, ahora que soy un mago, quería agradecer a la fan de Brasil que me regaló la varita de Hermione, de Hermione. Hermione. Así que, te hechizo, lava los platos toda la vida. Hasta luego. Les voy a presentar al mago Black. ¡Qué <risa> <Amor Dios. risa> Mi amor, ¿estás lista? Ahora te voy a hacer desaparecer. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! Mi amor, mi amor, mi amor, ¿dónde está? <ríe> mi amor. <ríe> Después de un par de horas de vuelo, llegamos, vinimos de Brasil, estamos renovados, ¿qué dice el Tonga? Onda verde, desplegimos el sol chicos. regimos onda verde tomándonos matecitos en el avión, tranquilo, favorable. Y ahora, no, a seguir con la gira, ¿no?